Pues buenos días a todos y todas los que estáis presencialmente y los que estáis a través de las plataformas. Venimos hoy a dar la rueda de prensa porque eh, se va a proceder en breve plazo, en el próximo pleno, a la aprobación del reglamento de los centros municipales de servicios sociales. Y queremos aquí hacer esta rueda de prensa denunciando que, primero, la concejalía que dirige el señor Ángel Loren en un tema tan sensible, no solo por la situación que hemos vivido en la ciudad con la pandemia, sino porque es un reglamento que regula todo lo que tiene que ver con las prestaciones básicas que se dan y se gestionan a través de los centros municipales de servicios sociales, no ha tenido la altura de miras de convocarnos ni una sola vez a los grupos de la oposición para poder debatir sobre este tema. Y, por, y eso se ha... Tras, eh, se ha contrastado y se ha traslucido en que solamente se han considerado cinco de los 33 votos particulares que hemos presentado las formaciones que estamos actualmente haciendo la oposición y en arco de la izquierda. Además, también queremos reclamar que este, esta reforma del Reglamento Municipal de Centros Municipales de Servicios Sociales lo que hace es dos vías en concreto. Eh, por un lado abrir la a la privatización de los servicios públicos y, por otro lado, al endurecimiento de las sanciones a las personas usuarias. En concreto, y os lo voy a leer eh, literalmente en uno de los artículos que se regulan dentro de este reglamento, se dice literalmente que el desarrollo de las tareas de la unidad socioadministrativa, que es la unidad que atiende las demandas de las personas que acuden a los centros, se desarrollará preferentemente, e insisto en la palabra, preferentemente, por personas o personal adscrito al Centro Municipal de Servicios Sociales. Esto deja meridianamente claro la puerta abierta a la posibilidad de que sean personas que no son directamente personal, público y de gestión pública. Esto es algo que, además, le recordó también el Justicia de Aragón en su informe con relación al servicio que ya sabéis todos que desde nuestra formación consideramos que es una privatización encubierta de la línea 900. Pero, además, este reglamento, con la atención de la unidad socioadministrativa preferentemente por personal adscrito al centro, abre la puerta a la externalización de otros servicios y prestaciones que la ley de ordenación de la acción social, de servicios sociales y también el decreto de centros de servicios sociales, no admiten que dichas prestaciones, que son de carácter público, sean externalizadas. También nos encontramos con que, actualmente, hay un borrador del reglamento que regula el Servicio de Información, Valoración y Orientación, que está en este momento en periodo de exposición pública y que también habla y profundiza de esa gestión externalizada porque, además, inventa modalidades de prestación que se pueden externalizar, como el asesoramiento administrativo, que es algo que no está reflejado ni existe en la normativa aragonesa, que es la normativa que regula y encuadra estos reglamentos municipales. Por lo tanto, habla de las eh, tareas de información y orientación que deben de ser de gestión pública directa. Para nosotros también es interesante que este reglamento, que además lleva dos años en el cajón, porque es un reglamento que se gestó en anterior mandato, que pasó por consulta pública y que se, se puso a exposición para que se pudieran hacer propuestas, prácticamente el 90 es el mismo reglamento, pero casualmente en el 1 que la, el Gobierno actual de la ciudad modifica abre la puerta, como hemos explicado anteriormente, a la privatización y externalización, Y segundo. Otra de las modificaciones que incorpora es el endurecimiento del régimen de sanciones, con unas medidas que nosotros consideramos claramente desproporcionadas. Como ejemplo, deciros que, por ejemplo, eh, una falta de respeto cometida por una persona que acude a un centro de servicios sociales en una situación pues, de, de necesidad… Se considera como una multa económica, que seguramente es difícilmente asumible por parte de las personas que acuden a los centros, ya volvemos a decir, con necesidades económicas. Y, por otro lado, eh, supone que no podrían acudir a esos centros durante medio año. Nos parece que, evidentemente, tiene que haber una normativa que regule y que proteja la labor de los profesionales, pero precisamente en situaciones sociales graves que haya una multa económica o una sanción económica y, a la vez, la pérdida de la posibilidad de acudir a un centro municipal durante seis meses son medidas que nosotros consideramos bastante extremas, porque actualmente estamos hablando de facilitar el acceso, por supuesto, con respeto, pero facilitar el acceso y nos cre creemos que esa medida debería estar, de alguna manera, eh, pormenorizada y que tuviera algún plan o alguna opción B. Y, por último, lo que os comentábamos, que este es un tema que consideramos que es altamente sensible y que, desde la concejalía que dirige el señor Lorén, no ha habido ni una sola reunión con los grupos de oposición para debatir y hablar con relación a estas medidas. Y lo constatamos porque solamente se han estimado cinco de los 33 votos particulares. En concreto, tres del Partido Socialista, uno de Zaragoza en Común y uno de Podemos. Y, además, han sido tenidos en cuenta en materias que consideramos que son más de forma que de fondo. En concreto, nosotros habíamos hecho voto particular, por supuestísimo, con esa apertura que se hace de la unidad socioadministrativa, de que sea preferentemente cuando debería ser siempre y bajo todos los conceptos de gestión pública en servicios tan básicos como el de información y orientación. Y, por otro lado, también en el endurecimiento de las penas, que si bien consideramos que es cierto que las personas y los profesionales que están en los centros deben estar protegidos, lógicamente no debe ser todo desde el ámbito de la sanción y de la penalización. Y, por lo tanto, creemos pues, que se han perdido dos años en el que este reglamento podía estar en vigor, algo necesario y que la normativa aragonesa demanda, y además que este 1% en el que el Gobierno de la ciudad ha puesto su impronta pues está relacionado con dos intenciones muy claras y sustanciales, que son la privatización de los servicios, no solo de la línea 900, que ya es de facto, sino de otras, y del endurecimiento de las acciones de las personas que acuden a los centros. Por lo tanto, queremos hoy hacer esta rueda de prensa denunciando esta situación. Y ya si tenéis alguna duda con respecto a algún tema, eh, estaremos encantados de responderos. Lo, lo que te he comentado, nosotros em... Uy, perdón, nosotros está claro que, como el reglamento era un reglamento que ya habíamos gestado, porque es un reglamento que lo que hace es dar un esqueleto a la atención y está dentro de un ordenamiento, que es la ley de Aragonesa, del decreto de servicios sociales, estaba ya redactado en un 90%. Se hizo exposición pública, se llevó a los centros para que hubiera aportaciones desde los colegios profesionales o desde los equipos. Entonces, justamente ese 1% o 2% o 3% que el Gobierno incorpora tiene que ver con estas dos líneas fundamentalmente. O sea, la, lo que os he leído es literal. El desarrollo de las tareas de la unidad socioadministrativa se desarrollará preferentemente por personal adscrito al Centro Municipal de Servicios Sociales. Nos parece que ese preferentemente es una, una ventanilla por la cual se puede, eh, de alguna manera, abrir la posibilidad de la prestación mediante la externalización. Cuando digo que la, ley de, eh, que la ley autonómica dice claramente que debe ser por personal público prestaciones tan básicas como la de información, orientación y valoración. Por lo tanto, para nosotros ese era un voto fundamental que ha sido desestimado y también el que tiene que ver con el endurecimiento de, de las penas y de las sanciones. que volvemos a decir, eh, igual que en cualquier ámbito de atención al público, lógicamente los profesionales tienen que estar empoderados y deben tener claras cuáles son sus funciones. Pero, lógicamente, en unos ámbitos tan sensibles como son la atención a personas en situación de exclusión y de riesgo, es fácil que a veces haya situaciones de tensión que los equipos saben manejar, pero que a nosotros nos parece que el impedir el acceso a recursos públicos durante seis meses. Bueno, consideramos que puede haber medidas alternativas, como, por ejemplo, que no sea atendido en ese mismo centro y, por lo tanto, pueda ser atendido por otros equipos y, así, evitar las situaciones de tensión o de conflicto, o alguna medida de mediación, que consideramos que siempre es mejor que una medida sancionadora y punitiva, teniendo en cuenta que la sanción es doble en lo económico y en la no posibilidad de acceder a prestaciones básicas. Esto nos parece muy importante y esto ha sido rechazado de plano. Gracias. <clears throat>